Hola amigos, ¿cómo les va? Golfos y golfas, tanto tiempo. Hasta rato de. Hasta rato de hago un video para acá, ¿eh? Vamos, vamos, Pero vamos pues, a poner un punto más de onda y vamos. Vamos, vamos, vamos. Que me encontré con. Me encontré con 12 noticias en esta semana. Que bueno, la semana pasada. Bueno, no sé, eh, muy, muy, muy buena, ¿eh? Muy buena, que te digo vos. Oh, esto, esto tiene que estar para acá, tiene que estar resumido. Yo lo quiero ver, ¿eh? Yo lo quiero ver en internet, ¿eh? Y la primera es. es uf, la primera, la primera, eh, leí así, conductor el estado de unidad fue detenido en Tolwin, en Tolwin está la mitad de Tierra del Fuego, eh, en mi provincia, cuando llevaba a su novia en el baúl, quiero verlo porque no lo he visto, lo voy a reaccionar con ustedes, eh, quiero ver la noticia, quiero verla, quiero verla, te juro que la quiero ver, el increíble episodio sucedió esta madrugada y ambos jóvenes se encontraban en estado de debilidad, o sea que estaban en pedo, meón. En un fin de semana que arrancó con numerosas inter, in, intervenciones de este tipo, obviamente todo el mundo entero, pero ninguna similar a este suceso. A las 6 de la madrugada, de, de, de, no lo dice pero obviamente se entiende. El sábado la localidad de la policía intervino sobre un rodado por fiesta que circulaba con varios jóvenes entre aparente, en, en, en, aparente, en aparente estado de variedad. Por la calle Los Niles, ¡Los su niña! Allí contrataron que el rodado era conducido por Luis Gómez, eh, de 20 años, y increíblemente, trasladaba en el baúl el, en el de rodado a su novia de 19 años. ¡Qué buen servicio! ¿Pero será, joputa? será, joputa, el baúl? La cual estaba completamente alcoholizada o sea, la, estaba totalmente en hijo de puta, pero es tu novia, por lo menos poner el asiento al lado, ¿no? Llévese en el baúl La joven fue llevada a la asistencia mientras que el conductor dio positivo al colegio mía, uff, siendo entregada a los familiares que pues, se presentaron en el lugar ¡Mierda! Avisá a nosotros primero ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué ¡Mierda, mierda! Estas cosas pasan ahí, encima... ...Torwit es un lugar re chico, o sea, es como no es muy grande. O sea, vos te tiras un pedo y el pedo terminó, termina en... en ...Torwit, o sea, vos te tiraste un pedo donde empieza Torwit y termina... ...cuando el aire se lo lleva a donde termina Torwit, o sea, así de chico es tourbill. Es una verga. Lugar... ...No, no, no. ¡Uy, no, no, no! No... No... no. Oh. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. <suspira> esta es la segunda, esta es la segunda. La segunda noticia, eh. Todo cool, todo cool, estuvo cool. Hay que decir que estuvo cool. Muy buen día. Vamos. Si sí podemos decir buen día. Sí, sí, sí. La situación que vamos a estar transmitiendo. Estamos ubicados. A ver, para ser más precisos detrás de lo que es la calle San Miedo oh, sí. no. Ah, me gusta, me gusta, vamos, dale Ah, eh, oh, pará, me perdí Eh, sí ¿De bola? Bueno, no de bola, yo le pregunto, te contesta insolentemente lo. te contesta? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Dime, dime cómo. Diste, por favor Eh, prácticamente en el río se encuentran estos dos vehículos, uno de ellos está prácticamente inclinado. Inclinado como allá. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no. Los hospitales se encuentran ahí en el lugar. Uno de ellos está bastante reacio <risa> y enojado con la gente de Ciencia de Civil y por nah, reacción enojado. Si mal no distingo, acuérdense que mucho de auto me de marcas se me complica A mí también, a mí también, a mí también me pasa lo mismo, no te preocupes, también me pasa lo mismo Yo, eh, mi, mi, mi papá sabe mucho de autos, mi hermano sabe mucho de autos y el único que cae de, de verga en la familia Hasta mi hijo sabe más de autos que yo, pero el único que dice de verga en autos soy yo, así que no te preocupes pero me parece sí, que es un Ford, Ford K, K, K, si no me equivoco Ah, pues, sí, Y sí, el sí, otro sí, vehículo sí, que está Es un el que... hacia ¿Sí? su ¿Sí? lateral ¿Sí? izquierdo Dejo. Eso es cosa no! ¿Pueden no pasar cosas sé qué no, ¿la cosa sí. pueden pasar acá? Mm, Pero no hoy, eh, no. se encuentran en una posición no, no, no. Bastante, no, no. bastante complicada... que te una uh -huh. la Mira, te voy a explicar, mira... ¿Dónde ves? donde ves acá, por ejemplo, me lo voy acá con el mouse toda esta parte es río, río, río, río, y sigue, y sigue para abajo esto es río, río, río, y este es un caminito donde se lo sacaron de los huevos se lo sacaron de los huevos pero básicamente, todo debajo de esto hay arcilla, hay arcilla donde se si te quede el puto auto, está hasta el árbol. o sea, no sé cómo hicieron para meterse ahí, para empezar creo que esto es un camino de pescadores pero bueno, se metieron en la noche intentaron mover el vehículo pero esta tarea fue completamente Obviamente. imposible bueno, bueno, bueno este resumen compadres normales se metieron en la noche en pedo se metieron en la noche en pedo no sé para qué se metieron ahí adentro y trataron de hacerse lo, a los a lo vergas, trataron de hacerse a los vergas, se hicieron lo malo con los policías, como. ¡Eh, no me pasa sacar el auto, mío, ¡No me pasa sacar el auto! Mmm, pero. No te manda a meterte ahí. ¿Quién carajo? Mira, te... mira, mira, mira, mira. Esto todo es todo es complicado, eh. Es complicado, eh. Esto es subnormale, los subnormales, ¿Cuiste ¿lo cuando sos un puto subnormal, te metes el lugar y no te bueno, ahí está, ahí está lo tenido, que... los dos subnormales. Seguro sería... No, es muy complicado caminar por esa ciudad Hay muchas sillas, mucha... No, no, es complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo Y aún así hay normales acá al Río Grande que lo hacen, ¿eh? Lo hacen, y lo hacen en pedo y a la noche Y después vienen a, a criticar a la policía que lo ayude Y se lo con la policía, no, no, no, no, no, no no ¿Pero por qué, amigo? ¿Por qué? No hay necesidad, no hay necesidad Si la estabas pasando bien, si te estás jodiendo de risa, No puedes ir a la, a la costanera, no puedes ir a otro lado, no, no Te tenías meter un camino complicado y lo todo es que la marea va a subir, o sea, el río va a subir, va a aumentar un y te va a llevar el puto auto a la mierda. ¿Todo río? ¿Todo río? Bueno, quiero ver ese resultado. ¿Quiero ver? <ríe>